Hola, ¿qué tal? Cuéntanos, a ver qué, qué te parecen las explicaciones justamente que han dado desde Matcool. Bueno, lo que viene a decir la, la empresa es que los responsables de que esto haya ocurrido son pues, su proveedor tecnológico, es decir, que el fallo no lo han cometido ellos sino la empresa que tienen contratada para albergar datos en una página web claro. y que fue todo muy rápido y que se solucionó y que fue fruto no de un hackeo, no de alguien que estuviera haciendo cosas raras, sino de que la propia empresa tecnológica cometió un error a la hora de actualizar, de actualizar datos, de actualizar protocolos Así. ¿Eso le eximiría de una multa? No, no le eximiría de ninguna multa está dando una explicación, está intentando quizás trasladar un mensaje de tranquilidad sobre toda la gente que piensa que le han hackeado entre comillas la entrada... ...es decir, que cualquiera se ha metido en la web... ...ha modificado sus datos personales... ...y la pulsera ya no le va a llegar al beneficiario... ...sino a otro, y dice, eso no va a ocurrir... ...bueno, ya veremos si es así... ...pero de cualquier manera ha sido un fallo importante... ...en materia de seguridad informática... ...y protección de datos tiene que investigarlo... ...por eso nosotros hemos presentado una denuncia... este mediodía. ¿Qué datos se han visto comprometidos de verdad? O sea, al final para la gente que nos esté escuchando... ...que haya comprado su entrada... ...y que esté preocupada por este caso... ¿Hasta qué nivel ha llegado esta desprotección? Bueno, según lo que cuentan los usuarios, todos los datos. Se podía acceder a la ficha de usuario y modificar la información, con lo cual tú veías qué datos había y podías retocarlos, con lo cual estabas visualizando una información teóricamente protegida. Eh, la empresa habla de tranquilos que los datos bancarios no han estado expuestos. Mira, sinceramente, imagínate que fuera una cuenta bancaria. ¿A mí qué más me da que mi cuenta bancaria se conozca la numeración? Es que me da igual. Cualquier empresa me puede cargar dinero en mi cuenta bancaria, yo miro todos los días o cada varios días la cuenta y si es un cargo incorrecto, lo echo para atrás. Otra cosa es que se vienen datos relativos a tarjetas de crédito. Absolutamente todos los datos de una tarjeta. ¿También incluirían la contraseña? No, las contraseñas además tienen un sistema ahora, un protocolo de la autentificación, por el cual, aunque yo he risto tuviera tu tarjeta de crédito, si intento hacer una compra en tu nombre, me va a aparecer, te va a aparecer a ti, mejor dicho, en tu móvil un mensaje en pantalla diciendo estás intentando hacer una compra. Lo confirmas, con lo cual, en el fondo, da igual que se hayan expuesto o no datos bancarios. Lo importante es que se han expuesto datos en una web que teóricamente tenía que ser segura por cumplimiento de una normativa europea. Eh, has dicho que desde Facua vais a denunciar. Eh, aparte... Sí, lo no hemos denunciado ya. Lo habéis denunciado ya. ¿Y aparte la empresa se ha puesto en contacto con vosotros para daros algún tipo de explicación? No, pero en principio vamos, imaginamos que en las próximas horas contactarán con nosotros para trasladarnos el mismo mensaje, el mismo comunicado que han hecho público. De cualquier manera, es cierto o queremos creer que es cierto que esto dura unas horas, que el fallo ya no existe, que se corrigió en cuanto detectaron. Pero claro, es que no hablamos de 10 segundos o de 5 minutos, hablamos de varias horas con datos expuestos en los que la gente, a través de redes, a través de Twitter, sobre todo, decía «Oye, con pantallazos, que me estoy metiendo en mi ficha y una vez que actualizo, veo los datos de otra persona, y de otra, y de otra, y de otra». Ese es el fallo importante por el cual, por muchas explicaciones que den, la Agencia Española de Protección de Datos tiene por fuerza que abrir una investigación, la empresa efectivamente se tiene que dirigir a todos y cada uno de los compradores de entradas que hayan sido afectados potencialmente para decirle, oye, ha habido un fallo de seguridad, que sepas que tus datos han estado expuestos porque es obligación legal también dar una información en ese sentido. Y ya veremos si la agencia entiende que esto era algo imprevisible, inevitable, y que bueno, les ha tocado y que no hay multa de por medio, o que el protocolo de seguridad tecnológica que tenía Madcool a través de su proveedor era cutre y eso no se puede perdonar, eso puede implicar una sanción por pequeña que sea. Y que seguramente, a ver... Rubén, nos no pongamos estupendos también. Por un par de entradas VIP igual les retiráis la demanda. Podría haberse, no, podría no. pero sí. bueno, la negativa no de la organización hará que sigamos con este tema día a día hasta que llegue el concierto. Gracias Rubén Sánchez, como siempre Vamos un placer. Otros.